Bienvenidos a una nueva edición de Al Día, el informativo de la televisión universitaria de aquí de la Universidad Nacional de Misiones, arrancando nuevamente una nueva jornada para compartir con todos ustedes información del ámbito de aquí de la UNAM y también de la sociedad, por supuesto que vamos a ir desarrollando durante todo este trayecto informativo. Te recuerdo las redes sociales, eh, nos encontrás en Instagram, en el canal de YouTube y por supuesto en la página transmedia.unam.edu.ar donde ves todos los contenidos, eh, así que te podés sumar a esta comunidad informativa. Nosotros hacemos una pequeña pausa y al regreso al desarrollo de todo lo que tenemos preparado para el día de hoy.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 Continuamos aquí en Al Día, el informativo de la televisión universitaria y vamos a compartir ahora una nota que tiene que ver eh, con la lucha contra el cáncer. Eh, esto es impulsado por la Liga Argentina de lucha contra el cáncer, justamente eh, Sede Posadas, cuya actual presidenta es la señora Rosaura Sfeir con quien estuvimos dialogando al respecto de las actividades que llevan a cabo en este mes rosa, mes de octubre, de concientización, prevención, eh, chequeos eh, para prevenir justamente el cáncer de mama, cáncer de cuello uterino también. Eh, así que vamos a compartir esta nota que estuvimos realizando. ¿Cómo estás Rosaura? Muchas gracias por el tiempo. Gracias. No, gracias a ustedes sí por darnos el espacio para poder, para poder comunicarnos ¿no es cierto? Y, y decir cuál es nuestra actividad. Bien, eh, Rosaura, en principio para contextualizar eh, la, la Liga, eh, cómo viene trabajando aquí en la provincia de Misiones. Bueno, nosotros estamos trabajando... Bueno, la Liga la, la liga Argentina de Lucha contra el Cáncer hace 100 años que está funcionando. Nosotros hacemos acá en Posadas, acá en Misiones, 58 años que el Alce Posada está trabajando. Uh -huh. In, ininterrumpidamente, ¿no es cierto? Bien. Bueno, es que, un trabajo que, que con puedes, voluntarias, con... Ajá. Eh, sin fines de lucro. este Yo creo que las personas que... que como nosotros que queremos ayudar al que menos tiene o al que más necesita, tenemos que involucrarnos, ¿no es cierto?, de una manera eh, bien como para poder ayudar al otro, porque si no nos involucramos, si no tomamos conciencia eh, de la falta, de la necesidad del otro, creo que es, es difícil que nosotros podamos decir, bueno, estoy, estoy libre de todo o no tengo ganas de hacer nada, y eso es lo que no queremos, que las personas se acerquen al alce, ¿no es cierto?, que pregunten cuál es la actividad, qué es lo que nosotros hacemos. Uh -huh. Esto es una, es una gran ayuda para el otro y también para uno mismo, porque entonces uno mismo también tiene, tiene algo para hacer, para no decir estoy aburrida, no sé qué hacer y bueno, es una forma de, de, de realizar una actividad después de unos años, ¿no es cierto? Si, si se puede del jubilado, la jubilada, que, que, que por ahí está aburrida, y sí. bueno, nosotros estamos para eso, para ayudar al que menos tiene. Rosaura, en este mes de octubre, que es el mes de mes rosa, mes de concientización, eh, ¿cuáles son las actividades específicas, la campaña de prevención y cómo trabajan con las personas que se acercan y están transitando esta lamentable enfermedad? Sí, eh, la palabra cáncer era una, palabra, era una mala palabra años atrás, ¿no es cierto? Ahora eh, la persona que, que tiene eh, ese problema, ¿no es cierto?, eh, agarrado a tiempo, eh, ya no el 90% ya las personas se salvan, ¿no es cierto?, de los distintos tipos de cáncer, siempre y cuando presta, le presta atención a tu cuerpo, uh -huh. porque el cuerpo se manifiesta de una de otra manera ¿no es cierto? A veces nosotros decimos bueno, hoy me duele esto, me duele acá, bueno, pasó, pasó dos o tres días, vuelvo otra vez de nuevo y una tercera vez ya hay, ahí está la familia uh -huh. ahí es donde yo digo siempre, la familia es el factor número uno importante en todos en todas las personas porque si a mí me pasa esto, yo te hacía en, en, en un momento de reunión o de charla o de un mate, si Mira, vos sabés que a mí me pasa esto. Siempre va a haber el hijo, el marido una o una amiga a veces charlando, comentando: Anda al médico, no te quedes. Sí. Ese es de esperar después, después. Eso el ahí es donde ya, cuando uno llega, ya llega tarde. Uh -huh. ¿Cómo? Porque hay, ¿sí? Hay tipo... sí, te escucho. No, te iba a preguntar eh, cuál es el porcentaje de, de mujeres ¿no? que afrontan esta enfermedad eh, actualmente, eh, ustedes que están ¿no? en contacto con eh, este tema de prevención, de cuidados y de, de acompañamiento también. Mira, cada vez es menos eh, las mujeres que tienen cáncer de mama. Ajá. El motivo es porque la mujer toma, ahora tomó conciencia, ¿no es cierto? Está tomando sí, conciencia sí. de que tiene que cuidarse. Y yo siempre digo, ¿dónde podemos empezar de abajo? Empezamos con los niños, en las escuelas. Nosotros podemos comunicar en la escuela, varias veces fuimos a visitar distintos colegios, ¿no es cierto?, para para hacerle ver que el chico va a la casa y dice, o oh, llevamos una profesional, por supuesto, siempre, de fe, en este caso el cáncer de mama, como también el cáncer de pulmón, que uh -huh. es otro de los cánceres bravos, el cáncer de piel... ¿No es cierto? Entonces el chico va a la casa y dice, mamá, viene una doctora, vos tenés que ir al médico, vos tenés que cuidarte. Y va a la casa y, y, y repite eso, pregunta, el chico va. Entonces la madre, nosotros después que pasan unos, unos días, dice, yo vienen y dice, viene una doctora, le pregunta a la maestra, viene una doctora, sí, señora, bueno, se me, oye, mi hijo me contó, mi hija... Me... Y eso es fundamental, sí. es fundamental empezar de abajo para arriba, porque la gente grande, yo te digo... Hay un caso que a veces una persona grande tiene un problema de mama o de lo que sea uh -huh. y para no fomentar en la casa, para no asustar al marido, para no asustar a los hijos, se callan. Y cuando se dio cuenta no tiene solución. Totalmente. Y eso pasó uh -huh. muchas veces. Uh -huh. Nosotros lamentamos esa parte uh -huh. porque hay que hablar, hay que contar, no Totalmente, hay que callarse. Sí. Sí, como vos bien marcabas el tema de, de concientizar desde pequeños, ¿no? tanto a, a varones como a mujeres, eh, es, es fundamental para la sociedad, para toda la sociedad totalmente, totalmente está, está, estoy de acuerdo y nosotros eso es lo que tratamos de hacer, ¿no es mm -hmm. cierto? de que la gente tome conciencia de los cuidados que tiene que tener, porque a veces ese estrés que vos tenés una bronca una rabia lo, es, va dentro del cuerpo y en algún momento revienta, en algún lado revienta mm -hmm. y, tiene, y va, el tiempo tu mejor amigo del tiempo tenés que cuidarte y, y yo quiero vivir, quiero a mis hijos, quiero a mis nietos quiero, quiero viajar y bueno vamos ahí Rosaura, y, y por ejemplo, si una persona se acerca al alce, eh, recurre a ustedes, eh, cuando está transitando esta enfermedad, ¿cómo es el acompañamiento? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, nosotros ahora tenemos una psico-oncóloga, hace, uh -huh. hace varios años estábamos queriendo una, una, bueno, gracias a Dios, ahora tenemos una chica en la cual le puede asesorar y guiarle, no solamente al paciente, sino también a la familia. Uh -huh. ¿Por qué te he esto? Porque a veces el enfermo, bueno, la enferma está, el enfermo está, pero está la familia, tomaste esto, hiciste esto, eh, eh, te, te fuiste hasta el lado. Entonces, el enfermo por ahí ya, eh, de escuchar tanto eso, también se pone mal y no hace lo que tiene que hacer. Claro. Entonces, es necesario ¿no? el, el que está enfermo y el que está sano también ir a un psicólogo a ver cómo tratar a ese enfermo. Uh -huh. Porque eh, se pone uno con la ansiedad, ¿no es cierto? Debe tener, digo yo, la ansiedad de, de, de que esté bien, qué sé yo, y no se da cuenta que a veces le está perjudicando al enfermo. Y el enfermo a veces, si es medio caprichoso, depende de la edad también, ¿eh? entonces hace la contra. Uh -huh. Y ahí viene el problema más grande. Uh -huh. eh, se acercan al alce, sí, a preguntarnos, ¿no es cierto? Tratamos lo posible si traen una receta médico. No conseguimos en el hospital una mamografía o una ecografía, pero dice la receta urgente, nosotros enseguida acudimos, nosotros tenemos médicos y especialistas que, que trabajan con nosotros, que colaboran con nosotros, con un mínimo de plus, ¿no es cierto?, uh -huh. Entonces, eh, automáticamente ya mandamos al sanatorio, mandamos al médico que la atienda, ya mandamos a hacerle la mamografía. Si es necesario una ecografía, ahí está el instalarse también para ayudar, para que se haga la ecografía. Nosotros pagamos un plus, uh -huh. eh, pero que, esa, que ese enfermo, que esa enferma no se quede, que no espere dentro de dos meses que le va a atender, porque ahí está logrado. Uh -huh. eh, ese dos meses que vos esperás ahí. Y ahí ya nos ponemos un contacto rápido con el hospital para que esas personas entre a cirugía. Perfecto. Gracias a Dios, en plena pandemia sí. grande que estuvo en las vacaciones, tuvimos, pudimos salvar dos, tres, tres, cuatro personas con cáncer de mama y una de útero. ¡Qué bueno! Porque la bueno. verdad que era muy difícil conseguir en ese momento y nos pusimos en campaña, la verdad, estuvimos suerte y damos gracias a Dios que los médicos... También aportaron lo suyo. Sí. Después nos llamaron que estaban haciendo quimio, que estaban bien. Bueno, esta es la satisfacción que uno tiene por dentro para decir, hice algo Qué bueno. por alguien. Rosaura, ¿nos recordás eh, la dirección? ¿Dónde queda la sede del Alza que acá en Posadas y en otros puntos de la provincia? Sí, nosotros estamos en Santa Catalina, 1778, frente al Palacio de Justicia, sexto piso B. Ajá. Estamos esperando que este tiempo se mejore, ¿no es cierto? Porque tuvimos ya una actividad, ¿no es cierto? Del, del mes Rosa estamos, estamos en plena actividad. El, el viernes eh, se hizo el Luzca Bien, Siéntase Mejor, con personas oncológicas. Teníamos dos profesionales que le enseñaban cómo cuidarse la piel, porque la piel... Con, lo, con, el, con la quimio, que sé si yo, medio se deteriora, cómo cuidar su cuerpo y la otra profesional es cómo ponerse un turbante, cómo ponerse la peluca cómo vestirse, porque si por ahí no tiene una mama, una, una, un, un pecho y, y por ahí no quieren salir porque se sienten mal. Entonces, ¿cómo usar una ropa, cómo usar un pañuelo uh -huh. para que quede desapercibido y que, no, que nadie se dé cuenta? Sí. Porque uh -huh. el que está pasando por ese momento sí, eh, sí. le cuesta. Sí. Le cuesta salir, le cuesta aceptarnos, ¿cierto? Eso es lo triste. Uh -huh. Y bueno, ahora estamos rogando que no llueva el, el día de la estudiantina porque nosotros, las chicas del alce, vamos a comenzar en la estudiantina con un Wagner adelante eh, para hacer la prevención y la concientización que la gente se dé cuenta. Vamos a estar todas de remera rosa, donde invitamos a la gente que quiera acercarse con remera rosa, con remera blanca, eh, a agruparse a, nuestro, a nuestra salida del comienzo de la estudiantil. Buenísimo. ¿Cuándo va a ser ese y en qué horario, Rosaura? Ese cuando bien eh, tengo que preguntar a ver si sale si sale la estudiantina este viernes mm. o el viernes o el sábado. Bien. Ese va a ser el horario. Nosotros nosotros iniciamos la estudiantina, nuestro mm. desfile, nosotros, nosotros seremos las reinas de la estudiantina mm. en ese momento las primeras reinas. Después pasarán a las otras con su carroza, ¿no es cierto? Buenísimo. <ríe> Pero estamos nosotras ahí. Y de este año eh, fuimos visitamos 10 colegios para que los colegios, el colegio que mejor esté arreglado de rosa. Eh, va a tener un premio, o sea, la escuela va a tener un premio, una, un premio de, de deporte, ¿no es cierto?, pelota de vóley, pelota de básquet, pelota de fútbol, una red de vóley. ¿Cuál es el objetivo? Que el chico pregunte por qué va a haber globos rosa, por qué hay moño rosa, por qué claro, está que todo se interese, rosa la sí, escuela. que se interese claro, y que aprenda. Claro, esa pregunta entonces ya va a llevar a la casa, va a decir, la escuela arregló por esto, porque hay que mamá, vos tenés que ir al... Metro. Y bueno, ese, sí. ese es uno de los objetivos fundamentales. Buenísimo. Bueno, Rosaura... Entonces, sí. Te cuento, terminamos el 30 de octubre con uh -huh. una caravana de auto, de bicicleta, monopatín. Uh -huh. eh, vamos a hacer una, un pequeño recorrido por la costanera, llegamos al, al espacio del Papa, ahí uh -huh. vamos a hacer un mini festival que ya está confirmado la Orquesta de la Municipalidad uh -huh. y una parejita de baile, para que la gente que pase, si quiera eh, quedarse un ratito, escuchar música, la se va a estar presente Perfecto. Bueno, Rosaura, completísimo, muchas gracias por la información y, y bueno... Eh, recordar a todos la importancia entonces de la prevención, de los controles, de ir al médico, así que ustedes en, eso, en ese sentido hacen campaña y muy bien, así que les agradecemos también por todo el trabajo que vienen realizando. No, la agradecida soy yo y somos nosotros, la Alce Posada, por la atención que siempre tienen para con nosotros. Muchas, Muchas gracias. gracias. Un abrazo, Rosaura. Bueno, igualmente. vamos a compartir una pausa. Es muy importante esto de los controles eh, en toda la población, obviamente. Eh, así que nosotros aquí también apoyando esta lucha contra el cáncer. Vamos a compartir una pausa y ya regresamos con más en el día. Estamos de regreso aquí en el informativo al día de la televisión universitaria y ahora vamos a meternos en el mundo del chino mandarín de este idioma porque dentro de la Universidad Nacional de Misiones se dicta este idioma eh, desde el área de relaciones internacionales eh, y la tenemos hoy a eh, Fernanda Manufelén, de gestora del Rieir de este programa Cultura e idioma chino mandarín y a la profesora de este programa. Eh, Romina, a quien vamos a, a entrevistarlas, eh, con quien vamos a charlar sobre este tema. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidas. Bien, gracias. Gracias. gracias por el tiempo. Eh, bueno, en principio quería preguntarles, porque es una novedad para muchos seguramente, decir que la UNAM tiene el idioma chino, eh, cuenta con un taller, y quería saber cómo se inició, cómo surgió esta, esta propuesta. Bueno, la gran Hao, que es hola a todos. Eh, este idioma nace en el 2015, eh, fue una propuesta desde la Secretaría General de Extensión Universitaria, la cual fue tomada por el Programa de Relaciones, eh, Relaciones Internacionales e Integración Regional de la Universidad y se puso en marcha con una primera convocatoria, teníamos muchos grupos en ese momento, fue como una prueba piloto, uh -huh. De esos grupos, bueno, realmente se vio el interés y la necesidad del conocimiento de este idioma. Es un idioma que tiene muchos prejuicios de ser difícil, de que, por qué tendríamos que aprender chino, siempre se priorizan otros idiomas también. Pero fue un, una propuesta innovadora, también a raíz de las necesidades que Estamos viviendo y transitando en los últimos 15 años en todo el mundo. Uh -huh. eh, tiene relación mucho con el hecho de que hay muchas migraciones de grupos orientales, no solamente chinos, hablamos de japoneses, taiwaneses, gente eh, de otros países que también hablan chino. Uh -huh. entonces la cultura oriental ya está arraigada en nuestra provincia. Somos uh -huh. una provincia de inmigrantes, así okay. que es una colectividad y un grupo más que se une a, a nuestro país. Entonces surge también esta propuesta a raíz de ello. Uh -huh. eh, ocurre, por ejemplo, teníamos estudiantes como de la escuela de enfermería que decían uh -huh. tengo que atender a alguien de la comunidad oriental. Claro. ¿Cómo puedo mejorar mi servicio claro. hacia esas personas? O estudiantes, por ejemplo, de eh, ciencias económicas, que es uh -huh. una nueva potencia en el mundo, que uh -huh. se está cada vez, eh, que cada vez avanza más, entonces también prepararnos para todo lo que se viene en la cuestión uh -huh. económica, estudiantes que quieren hacer intercambios para mejorar sus estudios y sus carreras, uh -huh. entonces... Como surge todo esto alrededor, sí. eh, digamos, fue lo que impulsó que el idioma continuara hasta hoy. Tuvimos un pequeño impas en la pandemia, uh -huh. pero estamos retomando nuevamente eh, todo lo que tenga que ver con el dictado, no solo del idioma, eso también hay que declarar, uh -huh. sino también de todo lo que es la cultura oriental. Y esto es impulsado por Relaciones Internacionales e Integración Regional, eh, para toda la comunidad actualmente universitaria. Uh -huh. Buenísimo. Bueno, quería preguntarte, Romina, también cómo es el desarrollo de las clases, cuál es la dinámica de, de cada una de, de las clases que tenés a cargo, ¿no? Sí, eh, nosotros intentamos de ser más dinámica, uh -huh. eh, más eh, divertido uh -huh. en la clase. Y. Es como... Eh, hay mucha gente que tiene prejuicio, que piensan que... porque acá también se dice chino básico. Uh -huh. Entonces, hay la gente que piensa que chino es un idioma muy difícil. Sí. Pero en realidad, acá tengo uh -huh. testigos uh -huh que eh, los estudiantes eh, salen hablando desde primera clase. ¡Qué bueno! Sí, ¡Qué bueno! Sí. sí, siempre lo lúdico o lo que te acerca más a la parte como descontracturada, te, te fija más los conocimientos, me parece, ¿no? Ajá, Sí, sí. Entonces la, eh, los alumnos se eh, aprenden eh, con mucho interés uh -huh. y también... Eh, con su tiempo que derica también eh, da mucho muy buen resultado uh -huh. encima que hoy en día es diferente que antes cuando yo empecé a enseñar hace 25 años atrás que en ese momento no había bueno había internet pero no hay youtube no había uh -huh, nada claro. entonces es más difícil eh, tener contacto con, con este idioma uh -huh. pero hoy en día ya hay mucho mucho media que se puede aprender, uh -huh. escuchar música, todo eso, y también hay mucho drama. Uh -huh. sí. claro. Bueno, vos viniste a la, a la Argentina, ¿no? Sí, Te sí. sumaste a este país porque no naciste acá. No, no, yo vine cuando tenía 18 años. Ajá. Sí. Contanos un poquito de, de dónde venís, de tu experiencia aquí en el país. Ajá, eh, yo vengo de Taiwán, vine de Taiwán. Eh, cuando tenía 18 años. Y fui un año en eh, la escuela en, en Buenos Aires, quinto de secundaria. Ten, tengo mucha suerte porque eh, mis amigos o compañeros de la escuela siempre me ayudan mucho. Aunque me acuerdo que cuando en, ingresé a esa escuela eh, para conversar, para charlar con mis compañeros, tengo que estar mirando diccionario, wow, Por ahí sí. hace un chiste y todo el mundo está jua, jua, jua", sí. están riendo y no, no sé, claro, entonces claro. tengo que buscar qué significa y ahí me río. Claro. Sí, pero tengo mucha suerte que estoy, eh, mi, mi ambiente o la persona que conozco siempre me, me cuidan y me ayudan mucho. Qué bueno, la integración al, al país, sí. es lo más importante. Eh, Romina, ¿y cómo, cómo se dan con los estudiantes las clases? Digo, un poco ya está, te estuviste contando, pero ¿cómo responden los, los que llegan primero a, a tener contacto con el idioma? Eh, bien, creo. Sí, Sorprendidos. Sí, seguro, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Re realmente con las clases eh, aprendimos de qué es, muy agradable y fácil aprender el idioma, además de que te cambia la cabeza porque empezás a comprender un montón de cosas que, que para nosotros no son comunes, digamos, porque no están dentro de nuestra cultura. Eh, además, los grupos también aprenden de cocina, les cuento que tenemos cursos de cocina donde aprendemos a cocinar comida oriental, todo eso es parte cultural también con relación a la música, a los juegos, entonces es mucho más fácil ir adquiriendo todo el vocabulario uh -huh. a través de esas prácticas. Uh -huh. Bueno, y algo que está buenísimo también es que eh, el grupo actual se va a rendir el examen internacional a Buenos Aires, ¿no? Dentro de poco. Sí, sí el 19 de noviembre vamos sí. a estar viajando. Actualmente somos un grupo avanzado de 12 quienes nos estamos preparando para este examen. Uh -huh. Eh, tiene, como decía, varias finalidades, mucho es para poder conseguir eh, becas de intercambio, uh -huh. pero también una cuestión de que la UNAM está afianzando sus grupos de estudiantes para la certificación internacional, uh -huh. que después nos va a permitir tener más docentes, tener más personas que manejan el idioma, para abordar otros proyectos también, uh -huh. así que bueno, todo es una, estamos con un poco de miedo. Sí, no, pero seguro que les va a ir bien porque vienen ya súper preparadas hace un tiempo, ¿no? Lo estamos tratando, sí, sí, sí venimos ya. El grupo actual eh, viene desde el 2015 estudiando, uh -huh. muchos de ellos. Uh -huh. Son docentes algunos, graduados, estudiantes, o sea, tenemos también un grupo bastante uh -huh. variado en edades y en en actividades, eso también nos enriquece mucho, uh -huh, uh -huh. Y, y bueno, estamos a la expectativa, después del 19 les contamos cómo nos va. Vos sos gestora y también estudiante, porque estás, estás en el grupo de los 12. Actual. Sí, actualmente sí, sí. actualmente, eh, bueno, desde el inicio, un grupo estuvimos impulsando todo este proyecto, uh -huh. y actualmente quedo yo acompañando a, a Romina, y también a todo lo que tenga que ver con las actividades que rodean al... Programa de Cultura e Idioma Chino Mandarín uh -huh. en la UNAM. Uh -huh. eh, gracias a ello también pude realizar una diplomatura en Estudios Estratégicos Chinos en la Universidad de la Defensa Nacional, en la cual bueno, me gradué eh, el año pasado a fin de año. Buenísimo. Sí. Y, y todos esos conocimientos, digo, eh, te aportan también a tu carrera dentro de la UNAM, ¿no? Sí, totalmente. Soy Fui estudiante de la universidad, bueno, sigo siéndolo en... en nunca uno deja de estudiar, sí. y también soy no docente en la Secretaría General de Extensión y todos los conocimientos que uno adquiere en realidad lo puede volcar de alguna sí. forma en nuestras áreas de trabajo. Sí, sí. Así que... Bueno, hemos recibido también un grupo de estudiantes de China, si no me equivoco, hace tres años atrás que vinieron de intercambio, ¿no? estuvimos grupos de China y después tuvimos grupos de Taiwán. El grupo de China por ahí venían con comitivas ya para actividades puntuales, pero tuvimos un intercambio académico, en realidad ya dos veces, con eh, estudiantes de la Universidad de Providence de uh -huh. eh, Taiwán. Sí. sí, sí, ya Sí, fue, fue muy divertido porque fue un choque cultural bastante interesante. <risa> con la comida y las costumbres sobre todo, sí, ¿no? ahí sí, se sí. La... Bueno, el idioma también obviamente que es una barrera, si no lo sabes manejar, es una barrera importantísima. Sí, nos dimos cuenta que estos intercambios son muy enriquecedores sí. para todos en realidad, para los estudiantes, para para ellos y para los docentes que también tuve eh, Romina la posibilidad de convivir con otros docentes uh -huh. que están también acompañando a grupos de estudiantes. Uh -huh. Bueno, para ir redondeando un poquito, eh, ¿cómo eh, responde también la comunidad universitaria a los que no conocen, porque muchos seguramente no conocen que, que la UNAM tiene chino? Realmente es una sorpresa Sí. y te preguntan ¿Por qué? Claro, sí, sí. Es <ríe> la principal. Y después te consultan también eh, sobre las dificultades que aprendes. Uh -huh. Realmente hay un interés muy grande uh -huh. de la comunidad hacia los idiomas. Eso también eh, nos permite, para el año que viene, a través de las becas Progresar, uh -huh. que a partir de este año se instaló que haya unas becas de, para el, estudiar idiomas uh -huh. también, el año que viene vamos a, se va a impulsar desde la UNAM el dictado también en chino y en Francia. francés y, e italiano. Ah, qué bueno. Así, Así que un abanico de posibilidades. Totalmente para toda la comunidad universitaria. Buenísimo. Y bueno, un poco la idea de esta nota también es dar a conocer dentro de la comunidad que, que existe este taller, este, este curso. Y bueno, les agradezco a ambas por venir, por el tiempo y muchos éxitos. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, eh, vamos a compartir una pausa nuevamente y ya seguimos. Bueno, seguimos aquí en el informativo y vamos a compartir ahora una charla que mantuvo nuestro equipo con la rectora de la universidad, eh, la ingeniera Alicia Boren. Eh, ella nos contó su experiencia en la Antártida, estuvo participando allí de una jornada histórica. Sin duda, eh, esto tiene que ver con el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología de la Nación que estuvo realizando una actividad allí en la base Marambio eh, la relevancia que tiene esto para la agenda del futuro estuvieron eh, tratando. Eh, así que queremos compartir esto y luego algunos datos más que tiene que ver con esta reunión. La reunión en la Antártida surgió a raíz de, bueno, que el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología de la Nación, que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología, está integrado por 17 instituciones de investigaciones científicas y 7 rectores que, que representan a cada uno de los CEPRES. Cada jueves, el primer jueves de cada mes, se realiza una reunión del este Consejo Interinstitucional y dado este, la gestión y la, el aporte que se hace a partir de construir ciencia y equipar ciencia, que es del programa del financiamiento de ciencia y tecnología, donde se hace una inversión muy importante, eh, más de 240 millones de pesos para la construcción de tres laboratorios de 40 metros cuadrados cada uno con equipamiento este, necesario para hacer ubicados en la Antártida y aumentar así la capacidad para que investigadores e investigadores puedan continuar sus investigaciones en, en ese eh, territorio. Yo destaco la presencia que tiene la Argentina en el territorio antártico. Desde el año 1904, de manera ininterrumpida, se encuentra este, la, el el ejército y bueno, ahora hay un, el COCO Antártico es el Comando Conjunto Antártico, que depende del Ministerio de Defensa, quien tiene a su cargo el abastecimiento, la, la presencia y el traslado de todo el equipo y la gente que, que habita y que vive allá. Creo que esta reunión llevada a cabo en la Antártida es un hito que marca soberanía es un privilegio haber participado de esa reunión y una gran emoción y una gran responsabilidad porque estuvo presente todo el sistema científico de la Argentina, en el marco de la responsabilidad que tenemos en la transformación de la matriz productiva, energética, la prevención y mitigación de los efectos del cambio climático, en fin, hay una gran responsabilidad, así que eh, bueno yo en mi intervención dejé un saludo a toda la comunidad especialmente a las mujeres investigadoras que, que hacen ciencia y que hacen soberanía y patria en la tarde A la rectora entonces el objetivo de esta reunión sin duda fue poner en valor la presencia científica eh, de la Argentina en la Antártida y su relevancia para la agenda del futuro, la preservación del medio ambiente, otros temas relacionados con esto también y la construcción por supuesto de una identidad de la agenda científica. Eh, construir ciencia y también todo lo referente a, a la parte científica de nuestro país, el, la, los lineamientos que se quieren eh, construir. Vamos a compartir ahora sí eh, una última pausa y ya seguimos con más aquí en El Día. Estamos llegando al cierre ya de esta edición de Al Día, el informativo de la Televisión Universitaria y como siempre te recuerdo una vez más todos los canales donde nos podés eh, visualizar, podés visualizar obviamente los contenidos de la televisión universitaria, tenés eh, Canal 4 Posadas, Somos Misiones, Canal 12, eh, también llega Red, nos ves en el Pac Plus, eh, así que todo disponible para que te puedas sumar. Nos reencontramos mañana, que tengan una excelente jornada, pásenla muy bien. Chau, chau.